Bastante hora o bastantes minutos, sin embargo siempre se pasa muy rápido, así que vamos a aprovechar inmediatamente para agradecerle enormemente por acercarse a los estudios del VER TV y saludar en este caso a Rosana Munger, ahí sí. consultábamos en la mención de, del apellido porque afortunadamente... Gracias desde lo personal a la posibilidad laboral, pude descubrir entre tantas personas a Rosana con su actividad artística, ya sea de forma grupal, individual, pero siempre el arte se da de forma unida. Así que esta vez aprovechamos de la A a la Z que nos permite charlar con distensión y en este caso charlar con ella de muchas cosas. Pero antes, saludarte, volverte a agradecer y consultarte. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre. Y bueno, y nosotros los artistas necesitamos justamente uh -huh. de ustedes para que no solamente nosotros hablemos por lo que hacemos, sino que ustedes también lo difundan. Uh -huh. Así que muchas gracias. Y que muchas veces este desarrollo artístico que ustedes hacen desde lo personal también impacta o tiene fines sociales fundamentalmente. Pero antes de ir avanzando en todos estos aspectos, preguntarte a vos brevemente cómo el arte irrumpió en tu vida y cómo te abrazaste a ella para luego ir ascendiendo escalones. Bueno, yo creo que como todas las personas que amamos el arte, nacimos pintando, creando, es algo que siempre nos motivó. Yo recién, eh, recién, no, hace 25 años empecé a pintar en, en bastidor y me uh -huh. considero que ahí empezó mi carrera como artista, pero en realidad eh, no, siempre pinté y siempre fue algo que, que me motivó y que necesité hacer, uh -huh. así que es lo que hago y lo que amo hacer lo que me apasiona. Y de esta forma quizás comenzó a surgir desde tu alma, desde esta pasión, vocación, pero luego también te fuiste formando o adquiriendo aún más herramientas para poder quizás hacerlo de mejor forma. ¿Cómo fue ese proceso formativo también? ¿Continúa hasta la actualidad? Sí, eh, yo siempre digo que eh, todas las personas podemos pintar, pero nos cuesta, o podemos hacer arte, pero nos cuesta ese empujoncito de que uh -huh. alguien te diga que lo podés hacer. Uh -huh. Entonces sí, he ido a talleres, eh, que me han servido como base para lo que estoy haciendo ahora. Pero hace muchos años, más de 20, que, que mi investigación pasa por, por, por lo que yo trato de hacer, investigo, cambio, eh, es, es, es prueba y error un poco lo del arte, uh -huh. la experimentación y, y bueno. Y sí, en la pandemia tuve la posibilidad de hacer algunos cursos uh -huh. online, porque bueno, en algunas cosas nos benefició en eso, por ejemplo, de poder acceder a algunos cursos que daba la Universidad de Rosario, de, de Acuarela, de Temple. Uh -huh. eh, bueno, así que eso también lo aproveché. Y a propósito de esto decías, siempre pinté. Luego quizás se ha ido incrementando, formalizando con diferentes sí. aprendizajes, pero quizás fue por descubrimiento o inquietud propia o hubo algo que tal vez recordás que te influyó hacia eso, ya sea en tu entorno familiar, amistades, cercanos... Eh, no, realmente en mi casa nadie, o sea, nadie nunca pintó. Sí, todos le éramos muy lectores, uh -huh, mi hermano uh -huh. y yo sobre todo, y comencé con la escritura. Uh -huh. yo muchos años solo pinté, solo escribí, eh, fue la forma que encontré para canalizar lo que sentía, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y, y bueno, pero siempre el dibujo, siempre eh, de alguna manera tenía que, que poner... Mi, mi firma, digamos, en lo que escribía, lo ilustraba, eh, bueno, y después me di cuenta que en realidad lo que más me gusta hacer mm. es pintar. Y en estos tantos años, como sí. recién describías, allí vamos viendo imágenes en pantalla que seguramente van a ser temas que vamos a ir desarrollando, sí. algunos que vamos hablando paso a paso, pero en esto que, que vos marcabas de, de la amplitud también que tiene el arte, ¿Hacia dónde te fuiste orientando en estos años de experiencia? ¿Siempre tuviste cierto estilo? ¿Lo seguís construyendo al día de hoy? ¿Siempre hubo técnicas o formas de manifestar este arte que preferiste ante otras posibilidades? Es un aprendizaje hasta que uno descubre qué es lo que realmente es tu esencia y qué es lo que realmente te ayuda a transmitir lo que sentís. Uh -huh. O sea, eh, comencé haciendo paisajes, pintando en óleo, Después empecé a hacer otro tipo de... Viajé, vi muchas esculturas, me gustaron. Entonces hice una serie dibujando esculturas. Uh -huh. eh, bueno, fui, fui pasando por distintos momentos. Eh, un día descubrí... En realidad me, me pasó algo que me, que me hizo sentir que tenía que hacer eso. Fue eh, ver el dolor de los niños de Siria en el año 2013 y pinté mi primer niño. Ese fue el primero. Nunca había pintado un niño. En realidad, generalmente no pintaba eh, en figurativo, sino que mm -hmm. hacía algo un poco más abstracto. Bueno, y, y fue el comienzo. Y ahí dije voy a hacer algo y nació mi, mi muestra Los niños tienen derecho. Y, y bueno, y fue un camino de ida porque continuó con eso hasta, hasta este momento. Sí. Que seguramente tenemos imágenes Esos. en pantalla, muchas <ríe> sí, gracias a nuestra compañera Eli que está en los sí. controles. ¿Y cómo se fue dando esto? Porque como vos decías, 2013 a raíz de este disparador que ya forma parte de, de hechos de nuestra historia, que atraviesan, sí. que continúan, que hay que seguir teniendo presente y vos desde esta parte del mundo a través de tu arte también sí. lo haces trascender sí. y sumás a esta causa. Y, y de esta manera, ¿cómo fue surgiendo ese primer niño? ¿Qué, qué quisiste plasmar? ¿Y cómo se fue dando toda la conformación de esta obra? ¿Inició en el 2013 y cuánto llevó? Inició en 2013 con esa obra, que, que en realidad no forma parte de la muestra, uh -huh. eh, pero fue el primer niño. Que lo que yo quise, se, se llama, eh, es la paz una quimera, uh -huh. y es un niño eh, y una paloma de la paz que está cortando una, una cadena. Y fue como una manera, un, una expresión de deseo, digamos, uh -huh. de que esa de, esa de esa guerra que yo en ese momento fue la primera vez que la vi, uh -huh. eh, bueno, me tocó y, y de ahí pensé, bueno, justamente yo estaba trabajando sobre violencia de género, haciendo unas muestras de colectivas, por el 2013. 2013, 2014, eh, haciendo muestras co colectivas por el mundo, por suerte teniendo la posibilidad de, de que viajen mis obras, no no yo, pero sí mis obras y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde acá, desde el lugar donde vivo, eh, para la comunidad en la que vivo? Y bueno, pensé esto, de, de poder hacer una muestra, como la que hago, la de los derechos de los niños, pero una muestra que fuera eh, interactiva, circulante. Yo eh, la llevo a las escuelas, a las instituciones, y voy yo con la obra, digamos. Entonces, los, sobre todo los niños eh, tienen la posibilidad de ver una obra completa, una muestra completa de 10 o 12 cuadros y aparte al artista, digamos. Y bueno, y es un, un, un intercambio súper interesante con los chicos, eh, generalmente terminan siempre unas demostraciones de cariño hermosas, porque bueno, eh, les muestro, les, les hago re reconocer sus derechos, y también la posibilidad de que ellos pueden hacer cosas, porque generalmente eh, hacemos después eh, trabajos eh, según el lugar donde voy, a veces hacemos uh -huh. murales, a veces los chicos hacen sus producciones. Bueno, y, y es una forma que, que, yo, que yo sentí que podía funcionar y que era mi granito de arena en, en, el, en el cambio, digamos, uh -huh. para un mundo mejor, con, con las oportunidades para todos. Uh -huh. Quizás se nos puede ocurrir que a raíz de este hecho, como vos marcabas, una guerra y fundamentalmente observado desde estas infancias y, y estos niños que les toca sí. atravesar esto tan, tan cruel. Sí. Pero, ¿qué decidiste rescatar vos? ¿Qué terminaste plasmando en esas horas? Porque de cada hecho histórico, cada sujeto tiene su interpretación también, su subjetividad. Sí, yo, lo, digamos, lo, lo más lo, lo que yo quise hacer con esta, con esta muestra... Uh -huh. Eh, en especial, es como te decía, que los niños reconozcan sus derechos. Uh -huh. Que sepan que, que, por ejemplo, mi generación no lo, no lo tuvo, porque uh -huh. recién en, en 1989 uh -huh. fue la Declaración de los Derechos de los Niños. Entonces, tienen muchos derechos. También tienen eh, obligaciones, obviamente, porque son individuos. Ya no son... Eh, ya Digamos, cada niño... No es propiedad de nadie, el niño es propiedad, no es, no es propiedad de nadie porque es un individuo mm. que vive en una comunidad, en una familia y que sobre todo tiene derechos y responsabilidades. Mm. Y eso es lo que yo quiero, yo quiero que ellos entiendan, claro. que puedan hacer uso de eso. ¿no? Y Rosana, en este caso, cuando vas a las instituciones educativas que tenés este intercambio, por supuesto, también, cada obra y volvemos a lo mismo, sí. es disparadora de un montón de emociones, de relacionarla sí. con un montón de experiencias, vivencias propias y también de hacer una propia interpretación. Quizás te ha quedado algo muy particular o cuáles son esas respuestas, esas consultas, esa elaboración que hacen estos niños ante los cuales vos te presentás que, que han devuelto hacia vos o quizás algún planteo que se haya dado que vos decís, ah, mira. Sí, una de las cosas más in interesantes que me pasaron fue en la primera muestra que hice en el año 2014 uh -huh. en un jardín de infantes uh -huh. que una de mis, de mis obras es el derecho a, a la libre asociación pero también lo podemos tomar como, como para que no haya discriminación porque son uh -huh. dos nenas eh, que, que son de, distinta piel, de distinto color de piel distinta nariz, distinta boca, distinta eh, religión porque uh -huh. una... Tiene su cabello, su cabello eh, oculto. A ver si lo podemos poner en pantalla mientras nos vas contando, si eh, lo simbolizamos. Y nada, y me llamó la atención porque le preguntábamos a los nenes chiquitos que veían de diferente, decían, bueno, la nariz, los ojos, mm. y nadie habló del color. Mirá. Yeah. Entonces dijimos, bueno, la diferencia esa la, la ponemos los, los adultos, ¿no? Tal cual. Que es lo primero que vemos. Sí. Así que, bueno, eso es algo que la verdad que te deja... No sé, te, te llama la atención de, de, de la mirada del niño, ¿no? De la inocencia de la mirada del niño. Sí, que muchas veces, ahí ahí lo tenemos. El que está atrás, claro. claro. Bueno, sí. ahí pasó rápido. Sí, sí. Seguramente van a seguir pasando. Y a propósito, ahí lo tenemos. Una ahí vez estás. más A ver, el que vos tenés en tu mano. No, el que está atrás, el que hay sí. una nena de, de, de carita... Con su velo, con claro, su ese. cubierto, con su bueno, no, cabeza. Bueno, los, los, los niños nunca hablaron de que eran distintos color yeah. de piel. O que tenían quizás otra, que estaba cubierto, nunca. No, tampoco. O sea, ellos vieron, qué sé yo, Sí, los ojos, la nariz, sí. que es diferente y, y nada más. No, sí, sí, la verdad es que me llamó la atención. ¿Y los demás, de qué se tratan brevemente? Eh, es el derecho a, al juego, uh -huh. el de acá abajo. El de, el, el de la otra punta es el derecho a la protección contra la, la violencia y el abuso. Uh -huh. Es algo que también se habla bastante en la escuela, bueno, según la edad de los niños. Uh -huh. eh, pero bueno, es, es importante también hablar de eso. El de abajo es el derecho a la protección contra el trabajo infantil. Uh -huh. Que eso también es una charla que siempre tenemos con los chicos porque yo intento decirles que bueno, que... No, digamos, los niños tienen eh, protección contra el trabajo, pero eso no significa colaborar en casa, que se puede, porque si no, los chicos te dicen por ahí, no, es mi derecho, claro. <ríe> yo no lo hago, no. Colaborar, pero el niño no puede, eh, no puede ser tratado como un adulto y por lo tanto no puede trabajar. Uh -huh. Así que, y después en tus manos estaba sosteniendo uno que es de fondo violeta. A ese, ese cuadro eh, quedó en... Eh, Creo que fue en San Gregorio, esa muestra, en Ay, una mira. escuela. Y bueno, y pinté ese cuadro en vivo y quedó para el jardín. Ajá. Jardín Ar Ar Armonía. Claro, ah, que sí. justamente, mira, nos vemos a la localidad de San Gregorio con esto y sí. recientemente es uno de los primeros jardines que se inauguró en la localidad del sur santafesino con sí. las características post-pandemia. Ah, Así que estuvieron de, de estreno y lo estamos viendo sí. bien de cerca. Sí, sí, porque yo generalmente... Aparte de, de visitar los colegios e instituciones de, de venado, también eh, visito uh -huh. los de la zona. ¿Y cómo se da esta conexión? Si por ejemplo alguien está escuchando a alguna docente o incluso madre familiar y dice yo quiero que esté esta artista con todo este material que es sumamente enriquecedor, usualmente la propuesta surge de tu parte, lo pueden proponer, acordar, coordinar... Generalmente es, es, se comunican conmigo por bueno por las redes sociales, claro. por, por Facebook como Rosana Mujer Arte, eh, o, por, o por Instagram. Y bueno, la muestra está siempre abierta mm -hmm. para el que la necesite. Ya lleva nueve años este oh. año, mm. es muchísimo tiempo, Exacto. muchísimos kilómetros, pero bueno, todavía tiene mucho para dar. Cuando empezaste a pintarla con este objetivo que vos bien marcabas, sí. hacer y plasmar el reconocimiento a los derechos, como así también resguardar las responsabilidades que recaen sí. en los más niños, ¿imaginabas que ibas a tener todo este recorrido? ¿Era no. ese tu objetivo final? No, no, fue, fue, un, fue un sueño. Ajá. Fue un sueño. Y no fue solo esta muestra. Eh, en el año 2016 eh, tuve la posibilidad de llevar una muestra que está todavía en Estados Unidos, a Long Beach, Los Ángeles mm. y se hizo, se hizo esa muestra y estuvo durante cinco años en una galería y ahora está resguardada ya esperando a ver cómo continúa porque bueno, cambió todo para nosotros y ahora es como, bueno, quedó quedó quedó quedó como, como cautiva claro. hasta que yo pueda ir a buscarla. Claro. Pero bueno, me, dio, me, me abrió esa posibilidad también enorme de poder hacer mi muestra, personal, individual en, mm. en Estados Unidos sobre ese tema, ¿no? Y hoy hacías mención a que pintabas paisajes, que tuviste ese momento, también sí. te enfocaste en esta cuestión de las infancias. ¿Qué otros temas te surge la necesidad de expresarte y lo terminás plasmando a través bueno, de arte? Bueno, el año pasado, eh, justamente a raíz de la guerra de, de, de Rusia y de Ucrania, de Ucrania eh, también, otra vez, sentí <risas> la necesidad de plasmarlo de alguna manera uh -huh. y hice una obra que recién la mostraron que se llama eh, Grullas para la Paz uh -huh. eh, en una nueva forma que empecé el año pasado a pintar, que es con pintura asfáltica. ¿Qué es eso? La brea, uh -huh. la brea del... Ya calle. te vamos a traer algún día entonces la brea, para hablar de, la de, de técnicas, <ríe> sí. Mira. sí, sí, es una, es una, una técnica muy, muy libre y, y bueno, también que se experimenta, que, que, que cada obra vos la podés pensar de alguna manera, pero el, el, digamos el contacto de la brea con, con los distintos el, elementos, agua, tiner, alcohol, eh, actúa y, y claro. trabaja sola. Y bueno, y es algo que estoy haciendo ya desde el año pasado, eh, me gusta, digamos, sigo haciendo los niños porque me encantan, pero también es como la necesidad siempre de buscar eh, algo nuevo, eh, como la acuarela, por ejemplo, uh -huh. también que la hago, bueno, todo cerámica, qué sé yo, es como que uno tiene siempre la necesidad de ir haciendo algo nuevo sin dejar de hacer lo que, lo que ama o lo que o lo que, no sé, lo que te impulsa que en, en mi caso es esta parte de arte social Y en este caso, sí, perdón Sí, no, no, eso En, en este caso, vos bien mencionabas que muchas veces podemos acceder a disfrutar de, de tu expresión, de tu arte a través de las muestras, en los diferentes formatos sí. pero también quizás estás dispuesta si alguien desea algún pedido especial te dé la libertad o te marque quizás aún más lo que hay que hacer aceptás pedidos Sí, sí, sí, hago, hago obras a pedido Obviamente siempre con mi impronta, uh -huh. pero también es un desafío eh, porque, bueno, es materializar el sueño de otro, que no es fácil, porque yo siempre digo que vos podés tener una idea de lo que querés, me la podés pasar, pero bueno, yo tengo que, que poder hacer tu idea, pero con mi estilo, porque tampoco Entendé. puedo dejar de ser yo. Claro. Entonces es un desafío lindo para hacer. Uh -huh. Y otro de los desafíos que me gustan también, que la semana pasada hice uno, fue pintar en vivo. Pintar en vivo realmente eh, es, es un desafío lindo para mí, una, o sea, te llena de, de adrenalina y, y bueno. Y después dar el cuadro y que la gente vio que lo estuviste pintando está, está bueno, sí. ¿Y fue un ámbito donde pudiste explayarte sobre lo que quisiste en tu obra o quizás estaba relacionado a algún ámbito, contexto <risa> o tema específico y tu, estuviste condicionada al menos por eso? Sí, era en un, eh, en un torneo de golf, así que fue, fue sobre yeah. golf. Sí, sí, sí. Ay, sí. bueno, después me la vas a tener que sí, compartir sí. si es posible. Había 127 eh, personas que participaron del torneo y yo hice un varón porque eran, que yo creo que siento... Veinti y algo varones y pocas mujeres, Mirá. y lo sacó una mujer <ríe> al cuadro, pero bueno, yo dije, eh, tuve que hacer un varón, claro. porque era la mayoría, pero bueno, de todas maneras, eh, tenía que ver con el deporte. Mm. Y, y sí. hablando de esto, justo que marcás varones y mujeres, me quedé con este tema que, a ver, parece que pasan tantos años porque nos separan sí. bastantes años de aquel 2013, 2014, ya casi 10 precisamente, sí, sí. Y, y sin embargo uno dice, oh, mira en aquel entonces se hablaba ya de violencia de género, y sí, yo me pongo a pensar esa etapa de mi vida, lo que atravesaba, lo que sucedía, y sí, sí, cada cual desde su ámbito ya estaba esto presente. ¿De qué forma vos trataste este tema del abordaje de la violencia de género? Yo lo traté siempre de la violencia de género hacia la mujer. Uh -huh. De todas maneras, cuando uno habla de violencia, hay muchas violencias, hacia los niños, hacia por los ejemplo niños, hacia los animales, hacia los hombres y hacia las mujeres y hacia el resto de las personas, sí. de todas maneras siempre en ese sentido eh, hice alguna mujer eh, y normalmente algo que tuviera que ver con, con algo roto, con un cristal roto en, en otra en otra de las oportunidades con la cara de la mujer eh, rota, porque bueno, son esas cosas, esas Situaciones que hacen que tu vida cambie completamente, sí. y que no vuelva a ser nunca más la, la que fue, y fue la forma en que yo encontré para mostrar esto. Uh -huh. eh, sí, es, es, es, es duro. Uh -huh. eh, por eso, bueno, también dentro de los derechos de los niños hay muchos derechos de protección, que, que bueno el de la violencia, el del, del abuso, de, de la negligencia, del abandono. Uh -huh. Y hablando de los niños, que los sí. plasmaste en tus obras de arte, que recorriste, como dijiste, muchos kilómetros y sigue a disposición esta posibilidad de sí. tenerte presente en alguna institución educativa, cultural, que agrupa a niños, por supuesto también adultos, que siempre sí, vienen bien que aprendan sí. y escuchen sí. o nos involucramos también, sí. que aprendamos y escuchemos. Pero en este caso no solo te quedaste en ese trabajo con los niños, sino que también en una institución benadense, y veíamos imágenes en pantalla, seguramente sí. la vamos a repasar, trabajás directamente con ellos de forma permanente. ¿Dónde se da esto? ¿Cómo surgió? Sí, mira, la, el, el acercamiento que tuve con el CAF, el Centro de Acción Familiar número 11, tuvo que ver con una convocatoria que hicieron en un momento para pintar un mural. Ahí conocí la institución, que no uh -huh. conocía, ese mismo año fui con la muestra Los niños tienen derechos, ahí estoy con los chicos, uh -huh. eh, y hace seis años uh -huh. que estoy haciendo un taller de arte eh, ad honorem en, en el CAF, eh, con niños de, sí, este año son niños de 3 a 9 años, son chiquitos, así que bueno, es, es todo un desafío. Eh, llevar las propuestas, hacer cosas que a ellos les llamen la atención, que participen. De todas maneras son de chiquitos pero se quedan sentados, hacen sus cosas, se portan súper bien. Eh, bueno, y yo lo disfruto, mm. obvio, porque siempre cuando uno da recibe el triple y, y nada. Y el año pasado bueno hicimos un montón de cosas eh, porque hacemos, yo generalmente les trato de llevar alguna, siempre alguna propuesta distinta, no sé, a veces le llevo, que tengo en casa, caracoles de mar, llevamos, llevo, qué sé yo, caballitos de mar que tengo. Todo lo que tengo lo, lo, lo ponemos ahí, lo muestran, lo tocan, lo miran, lo escuchan y después hacen algo. Mm. O, le, o les leo un cuento, o, o qué sé yo, con, con materiales así de descarte, hacemos muñequitos, hacemos cosas. Siempre tratando de, bueno, porque son chiquitos, uh -huh. de llamar la atención y que ellos se, se prendan, que se prenden a hacer todo y hacen unas producciones hermosas. Yo me llevo todas, los, todas las, las semanas las, las cosas a mi casa y a fin de año hacemos la entrega de trabajos eh, y bueno, ellos felices, felices de que le den la carpeta con todo lo que trabajaron y ahí nos, nos damos cuenta de cuántas cosas hicimos en el, uh -huh. en el año. Sí, sí. ¿Con cuánta frecuencia asistís al CAF? Eh, todas las semanas, uh -huh. todas las semanas, ¿Y sí. por cuántas horas? Y son do, Este año que son eh, niños más pequeños, eh, hago dos grupos, Ajá. más o menos de 3 a 5 años y de 6 de a 9. Claro. Así que junto tres grupos en realidad. Eh, así que dos horas, dos Con horas. ¿Con cada uno? Pica. No, ah. mucho no puedo estar, porque claro. los nenes chiquitos, los de tres años, cuatro, sí. están ese ratito y Exacto. ya después necesitan hacer otra sí. cosa. Pero bueno, igual trabajan súper bien. Bueno, yo por ejemplo les llevo música, les pongo música clásica, así que mm. ya saben que llega la seño y ponen la música clásica. Y les pregunto si les gustan, me dicen que sí. Mm. Eh, así que nada, es como la experiencia completa, digamos, sí. ¿no? Y en este caso, tu propuesta, tu objetivo, desde lo artístico, ¿cuál es para con ellos? ¿Qué buscas acercarles? Yo lo, lo que busco, no tanto enseñarles, uh -huh. porque es muy poquito el tiempo, pero sí que se expresen, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo que, le, que ese, ese tema que tienen los niños, no solamente ellos, la mayoría de los niños, el no puedo el no sé, el no me sale. O el que no saben que existe determinada cuestión. Claro, y es y uno, o sea, yo trato de incentivar, sobre todo porque el arte es la expresión y la expresión tampoco se, puede, se le puede poner un valor, digamos, esto está bien, esto está mal, esto me parece... Ellos lo que quieren expresar en ese momento lo hacen, mm. obviamente, seguimos pautas, seguimos reglas, claro. pero yo eso es lo que quiero, yo solamente que ellos han, hayan tenido la posibilidad de, de tener un rato para pasar todo lo que ellos sienten en una hoja y en un papel y con, pintando, ya me, me quedo tranquila mm. y, me, y me, me pone feliz porque en realidad es darle ese tiempo mm. de respeto, de escucharlos, de acompañarlos que yo, como voy porque amo hacerlo, se los doy uh -huh. y bueno, yo creo que eso es lo que, lo que, lo que pretendo que ellos vivan, ¿no? uh -huh. que, lo, que, lo, que lo vivencien, que, que, que sientan que pueden hacer algo lindo, que pueden hacer las cosas bien, que las hacen bien. Y por otro uh -huh. lado, preguntarte en este caso, por un lado, para recordar dónde está, cuál es la dirección y si hay posibilidad de algunos niños con sus familias que deseen acercarse, ¿pueden hacerlo? Eso ya no te puedo ayudar porque uh -huh. no sé, Bien. yo solamente voy y doy las clases. Perfecto. Yo sé que, que, que no puede ir cualquier niño, que uh -huh. tienen que, que estar pasando por una si Exacto. situación particular, pero ahí ya no ya no sé. ¿Cuál es la dirección para recordarla? Bueno, la dirección no me la acuerdo. ¿Por dónde está? A ver, yo, es el que estaba cerca. Sí. Y eh, nunca me acuerdo el nombre de la calle, por eso te digo. ¿Es donde está la placita? ¿Que hay una plaza detrás o no? No. Bueno, lo vamos a buscar y lo donde vamos a chequear. está la Policía Federal, a sí. media cuadra. perfecto. Bueno, ahí ya nos orienta. Sí, eso. sí, sí, no sé. La calle como cambia de nombre me la... Me la y ya me vas la automáticamente olvida. después no, de tantos, sí, años. tantos años. A veces voy cuando no tengo que ir. Voy a, agarro el auto y llego allá y digo, ay, cierto que hoy no era. <risa> Mira, bueno, tu corazón sí, te sí, lleva, te sí, lleva por sí. ahí. Sí, sí, la verdad que mucho. Seis años. Bueno, durante la pandemia, eh, que obviamente estaba cerrado... Uh -huh yo les hacía videos y cosas y bueno, Qué bien. porque fue mucho tiempo. Y después, bueno, el primer tiempo que ya se pudo ir, íbamos con barbijo, bueno, pasamos mm. todas esas, esas situaciones que son bastante complicadas porque los niños tienen eso de abrazarte, de estar, y sí, es tan mm. difícil decirle no, no porque, eh, nada, así que bueno, yo, yo, digamos, ese tiempo de de no poder tocarse, de no poder estar, fue difícil. Mm. Porque nada, porque aparte de mostrarles o de enseñarles a pintar o a dibujar o a hacer alguna cosa, también está el afecto. Exacto, la contención. Sí, la contención, mm. sí, sí, sí. Sí, la verdad que es una experiencia para mí súper linda. Eh, yo no soy docente, así que lo hago solamente porque me gusta y porque amo pintar y me encanta poder por lo menos transmitir un poco eso de lo, de lo que siento uh -huh. Pero creo que sirve. Totalmente. Sí. Bueno, esta nota me hace sentir que debe continuar. Dijimos, no indagamos quizás mucho sobre la parte técnica y sobre tantas otras cuestiones que nos quedan a hablar, pero bueno, los tiempos televisivos nos marcan que por hoy debemos llegar hasta aquí. Bueno. Vuelvo a reiterarte enormemente el agradecimiento como siempre, porque recuerdo, y de hoy lo decía, que cuando comencé, también con mis primeros pasos, que aún continúan porque uno siempre sigue caminando y aprendiendo, apareciste también en ese mundo y siempre estuviste a disposición para poder charlar, para poder poder a través del Ver tv transmitir las diferentes propuestas y tan variadas que siempre fuiste haciendo, así que gracias una vez más. No, muchas gracias a vos, Renata. Gracias. Y así pasaba una venadense más, en este caso una de las artistas con las que cuenta que son muchas personas en Venado Tuerto las que se desempeñan en este ámbito.